Hola amigos, hoy les enseñaré a cómo descargar FL Studio. Lo que tienen que hacer es darle aquí en donde dice descargar y listo.